Ahora. Gracias, presidente. Eh, buenas tardes, señorías. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, hemos presentado una enmienda de, de supresión del punto 4 de la, de la moción que propone la, eh, apoyar la interconexión eléctrica entre España y Francia. Y lo hemos hecho porque pensamos que los argumentos para incrementar las interconexiones son muy cuestionables. ¿A quiénes beneficia? Las empresas y la ciudadanía no necesariamente verán reducidas sus facturas energéticas, que dependen más bien de una, de, una, más de una buena regulación del mercado. Se deberían tener en cuenta, además, los costes externos que paga la sociedad en forma de contaminación, residuos, salud o pérdida de servicios ecosistémicos. El aumento de las interconexiones tampoco conllevará mayor penetración de las renovables, especialmente para los pequeños generadores eléctricos. El incremento en los precios de la energía es un efecto del agotamiento progresivo de los combustibles fósiles y del incremento de la demanda mundial, liderado por países como China o India. No creemos que se vaya a resolver con mayores infraestructuras de transporte. Muchas gracias.